Gracias, Presidente. Egunon, buenos días, senadoras, senadores. Bueno, a primera vista, esta moción puede parecer querer decir eh, ...o querer reivindicar ante el Gobierno un respet el respeto por la función parlamentaria que cumple esta Cámara en el contexto del, del sistema parlamentario español. Lo que pasa es que si se contextualiza el sentido de esta moción, y más allá de la, de la ultrafina piel que se le ha puesto al Partido Popular... ...lo que realmente, lo que realmente busca esta moción, lo que realmente quiere esta moción ante el Gobierno es protestar, es protestar por el acuerdo eh, para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria mediante la cual, reforma mediante la cual, pierden esa capacidad de veto que habían adquirido mmm, atípicamente eh, con, con la ley que aprobó el, el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Y claro, esta, esta moción, por esta razón, eh, es una, una moción llena de cinismo. Y de cinismo, en primer lugar, cuando, cuando se apela a, a la función de las cámaras, al respeto de la función de las cámaras, los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra y han dicho muchas cosas, pero bueno, yo me gustaría añadir otra. Fue precisamente este grupo parlamentario el que impidió que se llevara a cabo el control de la acción del gobierno, de la acción de gobierno, en la legislatura fallida. Eh, cuando se habla de profundizar en las funciones de carácter territorial de este Senado, pues el escepticismo también, ciertamente, es el sentimiento que provoca. Este grupo parlamentario no ha utilizado su iniciativa, su iniciativa de reforma reglamentaria para hacer de esta Cámara una Cámara con mayor peso territorial. Tampoco ha utilizado este grupo territorial su capacidad de iniciativa legislativa para cambiar las leyes electorales. Tampoco ha utilizado su capacidad de iniciativa para la reforma constitucional, para profundizar en el, eh, en el papel del Senado como Cámara de, ter de, de Representación Territorial. Y tampoco su partido, cuando estaba en el gobierno, ha impulsado ningún tipo de cambio que profundice en, en, la, en, en que esta cámara sea realmente una cámara de representación territorial. Por lo cual, ni el respeto por las funciones ni el, el deseo de profundizar en el carácter territorial, en la función territorial de esta cámara, parecen muy creíbles. Claro, si la, la cuestión, yo creo que la cuestión de fondo de esta moción es eh, la que hace referencia a mantener, mantener. En la participación del senado, es decir, mantener la, el proceso de elaboración de la ley de estabilidad presupuestaria tal como estaba antes, es decir, con la capacidad de veto del senado. Pero si, si pensamos en cómo es posible que el senado, perdón, que el Partido Popular en el senado, con menos de un tercio de con menos de un tercio de los votantes, tenga la mayoría absoluta en esta cámara. La respuesta lógica es pues, porque el sistema de cómputo de los votos es un, no es un sistema proporcional, es un sistema mayoritario. Pero que cuando hablamos de la elaboración de las leyes y cuando hablamos de la función de esta Cámara como representación del de pueblo, del soberano, las leyes obedecen a un criterio de representación proporcional que no puede ofrecer esta Cámara. Porque igualarnos en capacidad representativa del pueblo español equivaldría a decir que un tercio de los votos de los españoles pueden vetar la voluntad de la mayoría de los españoles, lo cual no es precisamente democrático. ¿Por qué quiere el Partido Popular mantener la ley como estaba? Una ley que es una absoluta anomalía dentro del sistema parlamentario español. Que le da la capacidad de veto, cuando una manera, entonces ya, ya se ha dicho también de una manera típica. ¿Por qué quiere? Bueno, en, prim, en primer lugar, en, en el marco del bipartidismo se modificó el artículo 135 de la Constitución. Con el artículo 135 de la Constitución se dinamitó esa reforma, dinamita, se dinamitó el Estado social en todos sus eh, aspectos. Con la ley de estabilidad presupuestaria, ¿qué se logró? Lo que se logró fue dejar, mantener, centralizar la política económica de la economía pública con los criterios austericidas que marcaba el Partido Popular, impidiendo impidiendo tanto apelar a las, a las comunidades autónomas, impidiendo que las comunidades autónomas pudieran hacer políticas sociales por su propia cuenta, aunque les sobrara el dinero. Por lo tanto, no podemos votar a favor de esta, de esta propuesta que lo que implica es subvertir el orden constitucional. Subvertir el orden constitucional para, arroga, para dotar de una representación popular que no tiene, eh, al, eh, al, al, al, perdón, bueno, que, para, para conseguir que un partido que no tiene proporcionalmente la mayoría de los votos de la ciudadanía consiga incidir Termine, en, en decisiones tan importantes como es el establecimiento del techo de gasto. Muchas gracias.